Significa mi cabello para mí, o llevarlo así, significa poder, me siento única, porque es una parte de mí que siempre me ha acompañado y que no puedo negar.